Para cuidar tus cervicales, cuidando tu postura, sigue estos consejos. Haz siempre movimientos suaves con tu cabeza. No hagas sacudidas ni fuerces el cuello. Utiliza bolso cruzado o mochila. Evita los bolsos grandes de una sola asa y e elige siempre el bolso más pequeño. Al coger algo que esté por encima de tu cabeza, usa una escalera o un banco. No mantengas la cabeza extendida hacia atrás. Cuando hables por teléfono, sujétalo con la mano, nunca entre el hombro y la oreja. Si ves la televisión en la cama, debes incorporarte hasta quedar sentado, nunca elevando el cuello. Al leer, trata de estar recto, no dobles la cabeza hacia el libro, acerca el libro a tu mirada. Lo mismo para mirar tu móvil o tablet. Cuida tu postura si trabajas frente a un ordenador. Sitúa la pantalla a la altura de tus ojos y mantén la espalda y cabeza rectas y apoyadas en el respaldo. Cuidando tu postura, aprendes a cuidarte.